Directo desde Murcia, ducentésimo tercer día seguido de protesta, aquí en esta plaza del soterramiento, en las vías, barrio Santiago el Mayor, paso a nivel junto al barrio del Carmen y el barrio del Infante. Están poniendo un muro, están poniendo un muro, y la gente no quiere muros, no quiere vivir encerrada en su barrio. Están poniendo, como ves ahí, una pasarela horrorosa, peligrosa, chapucera, y la gente no la quiere. Y aquí están los viaquingos esta noche cantando ahora mismo el himno, el muro. 200 noches, 203. 203 noches seguidas, como siempre. Los agentes a un lado y la gente a otro. Es que de mentiras, es que de la estación. no nos dejan circular, esta obra es un desastre y la vamos a pagar. Ya. Pásale pasarelas y juntos a luchar. Pásale pasarelas a luchar y a ganar. Ciudad de todos y todas. No queremos división. Hey, Murcia, no más muros no. no Soterrado entre mola. Casta de mentiras que estaba en la estación. Ducentésimo tercer día seguido de protestas en Murcia, así se protesta en Murcia también, ¿eh? en plenas fiestas de primavera, estamos en fiesta de primavera, mañana bando de la huerta, pero aquí no se descansa un solo día, todos los días nos vemos en las vías. 203 días seguidos de protestas en Murcia. Aquí tenemos nuestras huertanas, huertanicas, Mónica, buena Mónica, Alexia, Paula. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? A ver. ¡Hala! ¡Canabelo! ¡Vengamos a cantar y a bailar, Paula! Somos y tenemos una fiesta para Como lo ven las niñas y los niños, así Sí lo vive. Si toco la trompeta El rote se molesta Si toco el carinete Va en esta da nos miente Si toco el violín El no viene aquí Si toco el tambor Contreras al tanto Soterramiento Soterramiento Soterramiento Soterramiento Los luchianos sin señores somos músicos de honores Y tenemos un artista a las manifestaciones Si tú quieres que te enseñe Y a tocar aquí en las vías Pues depende del instrumento Que tú tengas ese día si toco la trompeta, el Uca se molesta. Si toco el clarinete, ballesta, baila, ball, Si toco el violín, el cielo aquí. Si toco el tambor, tambor contreras al balcón. No, no, no, no, los ancianos, Puro no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, somos músicos de honor y tenemos una orquesta para las manifestaciones. Vamos, Zebelindra. ¿Quieres que te enseñe a tocar aquí en las vías? Pues depende del instrumento que tú tengas ese lugar. Si toco la trompeta, el roque se molesta. Si toco el carinete, balesta, vainos, mete, Si toco el violín, el cerro viene aquí. Si toco el tambor, son el acequento. Soterramiento, ¡Uno no. Soterramiento, ¡Uno no. Soterramiento, ¡Uno no. Soterramiento, no. Soterramiento Soterramiento no soy no Soterramiento resistiré vamos gente murciana y gente murciana de adopción porque si luchas eres de murcia si luchas tú también eres de murcia y lo estás viendo ahora y lo estás sabiendo ahora saca al murciano la murciana que llevas dentro vamos no queremos muro resistiremos vamos de pilindra. no queremos muro sergio nuria vamos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 Los años que le queden al PP, pues su traición les va a costar las elecciones, resistiré, resistiré. de toda esta locura si culminan con esta traición cuando todo te pase factura no vengas a pedirnos perdón quiero que no existan más barreras quiero con el tiempo recordar con orgullo a esta plataforma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 existe si estoy que estaba ahí bailando bien ¿eh? ¿cómo se anima enseguida Paulica? ahí tenemos nuestras huertanas Alexia, Mónica, Paula no quieren muros ¿eh? las niñas no quieren muros quieren poder cruzar la calle buenas ¿resistirás? ¿qué? ¿resistirás? sí Resistiremos, resistiremos. Mira ahí, Resistiremos. No al muro. ¿Eh? No al muro. Ahí, ahí. Entonces, ¿Es Jorge? ¿Y él? ¿Tú? Juan Carlos. Aquí la familia. Ah, Juan Carlos como el padre. Con el padre de Juan Carlos baja. Juan Carlos baja. Que baje Juan Carlos, aquí con tu hijo. Díselo, díselo. Papá baja. No muros no. ¿Papá, baja? No, muros, no. No, muros, no. no muros no, no, no, no, no. ...Murcia no quiere muros... ...Murcia no quiere muros... ...aquí, fiestas de primavera... ...no se perdona un día... ...hemos estado en Nochebuena, Nochevieja, en Reyes... ...todos y cada uno de los domingos, por supuesto... ...sábados, todos los días, aquí todos los días son martes... ...mañana, Bando de la Huerta... ...una fiesta de interés turístico... ...diría que internacional... ...pues seguro que nacional... Se celebra del año 1899. Esperemos que no tengamos que estar tanto tiempo aquí en las vías, que ya llevamos 203 días seguidos. Tiene cuernos la serpiente. Es que tenéis que saber que esta canción esta canción no tenía desde la original. ¿Qué la queréis en español? ¿Qué digo? And it's so stiff. Pelwhite. And it's so stiff. el And it's so stiff. And it's so stiff. And it's so stiff. And it's so la serpiente Casca Maquitien el panocho también es parecido, es ¿eh? quitando una letra. Pero vamos, no coincide mucho, no coincide mucho. Por cierto, Benvingud, benvinguda a toda la gente catalana, a esta niña murciana, 203 días seguidos, aquí estamos, no queremos muros. No queremos muros de ninguna clase. Tenemos mucho cuidado de ...ni pasarelas... ...queremos una ciudad accesible... ...si el ministro... ...quiere un muro... ...no permitas miras... ...ese quién es... ...si el alcalde... ...tiene un proyecto... Pero nadie lo puede ver Los vecinos de las vías Cada noche van a pie Van gritando por murcian pero pena, Y seguro no se va a ver ¿Dónde están los dineritos? Paso Terra Se han Gracias. quedado en algún bolsillo Y ahora Falta Para pagar El gobierno Regional Gracias. Se ha vendido Al de Madrid A su ave A sus sillones misiones y a los de adif. no queremos que hagan muros, escaleras ni ascensor amigos, somos todos no queremos división la la la la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 Los vecinos de las vías cada noche van a pegar. No queremos, cada muro, escalera, que ¡No queremos muros ni escaleras! ¡Vamos! ¡A cantar también! ¡Saca el murciano, la murciana que llevas dentro! ¡Vamos, Cullón! Más fuerte. ¡Lucaremos muros! 203 días en la calle, luchando en las vías En Murcia ¿Quién dice que la gente no lucha? La gente sí lucha Y aquí tenemos a los viaquingos Y a estas canciones Que forman parte ya del folclore Que habrá que ponerle un nombre ¿Cómo será? ¿El folclore corrupto? No, porque el folclore no es corrupto Pero hace mención a ...bueno, depende quién lo pille... ...igual si es corrupto, ¿no?... ...porque aquí... ...hay que... ...según por donde camine... ...se mueren las flores... ...hoy... ...día de fiestas de primavera... ...en Murcia... ...los zagalicos... ...las zagalicas no tienen... ...clase, no son días lectivos... ...durante toda la semana... ...durante toda la semana, ¿eh?... ...así que aquí lo tenemos... huertanico y huertanica... ...luchando... ...para poder caminar libremente... Hola, ...para poder caminar y cruzar la calle la libremente... ...oportunidad para poder luchar... ...familias completas... ...esto es educación, esto es una clase... ...de justicia social, esto no se aprende... ...en cualquier otro sitio... ...saludos a Ciudad Rodrigo... ...y ánimo también, ¿eh? a Campo Charro... ...que están luchando... ...contra la mina de uranio... ...y que dentro de unos días... Se juntan en Cáceres, se juntan en Cáceres para protestar también contra la mina de litio. Saludos a Salamanca y venga, la vía, yeye. Ye. No te quieres enterar, no te quieres enterar, que yo quiero soltar, ye, ye, ye, ye. Y Tendrás que pedirme de rodillas Tu botón con mucho amor Pero no te lo daré Ye yeah, ye yeah, Porque no te quiero ver Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Porque tú no es caso ni te apianas el mayor. Mayor. de una vía, una vía ye yeah, ye Para traer tu ave sin mentir otra vez Que el tremendo sodenado Y no traiga más dolor Una vía ye yeah. ye quiero se <tose> se se se se se se se se se se se se se a se se a tu y se y que sea tu tu sea tu vida, tu Una vía Yeye, ye, para traer tu ave sin mentir otra vez que no el caso soterrado y no cause más dolor. Una vía yeye ye, una vía, yeye. Ye. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que crean tu vida, en tu vida, yeyé ye. que Que crean tu vida, yeyé ye. que Que crean tu vida, en tu vida, yeyé ye. Que crean tu vida. No te quieres enterar, que queremos soterrar. Saludos, Sergio. Aquí seguimos, ¿eh? Antes también, gente de, de, de Mataró, volver. Cada vez esto se, se sabe más, ¿eh? Hubo unos días que nos censuraron. Hubo unos días que, que nos censuraron. Tuvimos que. A varios vecinos, ¿eh? A varios vecinos, ¿hay un vídeo donde se demuestra eso? ...donde se demuestra... ...otro vecino grabó y se mostraba mi teléfono como era imposible conectarse... ...hubo un día que cuatro vecinos no pudimos retransmitir... ...emitimos en Facebook, en Youtube... lo denunciamos a Periscope y aquí seguimos... ...así que es muy importante toda la difusión, todo el apoyo, es muy muy muy importante... ...la gente somos los medios... ...es muy importante... Tenemos a Juanvi, a Gabri Guilla. Gabri, un saludo a tu, a todos tu, tu afición catalana. Un saludo a todos los catalanes. Os esperamos pronto aquí en las vías. Os esperen, Os esperemos a todos. Ahí, ahí, a todos. Os esperen, Gabri Guilla, grande, eh Gabri, cantante impresionante Tiene el grupo Al relente, Impresionante Aquí donde lo veis, tan tranquilo Por fuera me gusta más El Pepe de porque y de qué. Gracias por los ánims Corredor del Mediterráneo. Por fuera. no pregunte. Y el Pepe dijo bala. Son cinco metros morenas. Soterra al día revenga, y cuanto avanza vaya esta návena. Son cinco metros morena, con un pico para morena, se destina de la serra. voy, voy, voy. Tenemos la imagen, los vecinos luchando, la policía protegiendo la obra y el tren por superficie. Esto tiene que cambiar. El tren por debajo y la policía haciendo su labor, no aquí obedeciendo al gobierno represor. Ya van más de 40.000 euros en multas. Y el pepe, oh, la, la. Ay, ay, ay, oh, oh, el oh, Ay, ay, ay, chorizo, siebo, labre. ay, ay, ay Goberna. Corredor mediterráneo Por fuera me gusta más El Pepe dijo por qué De qué ciudadanos nada vengan Corredor mediterráneo Por fuera me gusta más Del butano pregunté y el Pepe dijo: Lala, son cinco metros morena. soterra, revela revenga y cuando avanzaba ya nada Son cinco metros morena, con pico y para morena se despeina de la cerna. Voy, voy, voy. Corredor mediterráneo. Por fuera me gusta más con tu nada, Pepe, de coco de qué, de qué, de nada de na. corredor de qué, por fuera me gusta más, qué, y el pepe colada, son cinco metros morena, soterra al día revenga, y cuando avanza ballesta navena. Son cinco metros morena, con pico y pan. Morena, se despeina de la serja voy, voy, voy el vial y el muro entero me dicen que si das un inglés dijo y es que un francés dijo la, la. corredor mediterráneo por fuera me gusta más Del buta Lo pregunté Y el Pepe Dijo la la Vamos todos Ey, Ay, ay, ay Choritos llevo en la red Ay, ay, ay Choritos llevo en la red Ay, ay, ay lo a gobernar. Ay, ay, ay. a gobernar. Corredor ah, no me Por fuera me gusta más. Vamos. El Pepe dijo, ¿por qué? de ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Corredor mediterráneo. Por fuera me gusta más el butano, pregunté, y el Pepe dijo ala, son cinco metros morena, se día revenga, y cuanto avanza ballesta. 203 días seguidos de protestas en Murcia. Aquí tenemos a los agentes y los agentes de policía detrás. Y esta noche los viakingos. Impresionante, 203 noches seguidas, ¿eh? 203 noches seguidas. Muchas redes para tanto chorizo, desde luego. Aquí... Aquí ahora lo que tenemos es una pasarela para hacer una barbagoa de chorizo, si hace falta. Fijaos en la monstruosidad de la pasarela que está ahí puesta. Cada día más conocida como pasarela José Ballesta, el alcalde... Parece que se, se, se va a llevar el honor de tener el nombre de la pasarela de la muerte. Sí, pero que la gente, la, la gente lo va llamando Pasarela José Ballesta. El otro día lo, lo propuso un vecino y va triunfando. Va triunfando. Mañana, bando de la huerta. Probábalos todos, dejar esta noche esto preparado mañana. Quedo bien las prisas, las noche y ya de todo. Vamos. Estaremos aquí mañana. Y... Estaremos comiendo aquí todos los vikingos. Y cantaremos lo que queráis, lo que queráis, lo que saquéis, lo, lo que sepáis. Vamos, todo. Y nada. Éramos, éramos dos vikingos, trajimos a las mujeres. Y ya somos 24. Sí. Tenemos a Laura, a Esther. Juanpe, los viaquingos. Los puedes seguir en Twitter, viaquingos. Su perfil es viaquingos. Vikingos de las vías. Eran dos tipos muy pocos finos. Eran dos tipos casi matados. Eran dos tipos de vino en vino. Inaugurando lo no acabao. Si se encontraban en la glorieta O soterrando el paso a nivel Siempre se oía con voz muy ronja El saludito de los braques. Hola de la serna Hola Bernabé Pasó usted por la vía Por la vía yo pasé Vio usted al alcalde Al alcalde yo lo vi Adiós de la Serna. Adiós Bernabé. Hola de la Serna. Hola Bernabé. Pasaste por la vía. Por la vía yo pasé. Dios te al alcalde. Al alcalde no lo vi. Adiós de la Serna. Y el tren pasando por superficie. Eran dos tipos muy pocos niños, 30 años de lucha. Eran dos chicos casi matados. Eran dos tipos de vivo en vivo. Y no jugando no acabados. Si se encontraban en la glorieta, o soterrando el toro. El saludito del hombre aquel Hola de la serna Hola Bernabé Adiós por la vía Por la vía yo pasé Dios que al alcalde Al alcalde no lo vi Adiós de la serna Adiós Bernabé Hola de la serna Hola Bernabé Pasó usted por la vía Dios te al alcalde, al alcalde no lo vi, adiós de la cena, de la cena. Por la Dios de al adiós de la cena. hola de la cena, hola Bernabé. pasaste por la vía, por la vía no pasé, Dios te al alcalde, a la alcalde no lo vi, adiós de la senda, adiós Bernabé. hola de la senda, hola de la pasaste por la vía, por la vía no pasé, Dios te al alcalde, Adiós de la cerna, adiós de la de la serna hola de la pasaste hola, por la vía, adiós de la vía Dios, al -alcalde? A la calle, yo adiós de la cerna, adiós de la de la adiós de la cerna, adiós de la de la de la la la Bernabéz, delegado de Gobierno y de la Serna, ministro de Fomento. Aquí tienen sus canciones, sus folclores. ...apostaros pronto, no ponéis la tele que no echan nada y mañana tempranico para arriba... Se nos están despidiendo los Quingos. Ducentésimo... Yo me he venido a las pico de la madrugada, pero vosotros podéis venir cuando queráis. No, yo qué sé, a una hora prudente. Ducentésimo, tercer día, eh. ...203 días seguidos... ...cuando veamos la mesa puesta, la tenemos aquí... Eh, ...bueno... El murciano, eh, la murciana nunca se rinde... ...esto lo vamos a dedicar al coro, al coro de los vikingos... ...el coro de los vikingos está ahí, siempre se coloca ahí, no sé por qué... se podría poner aquí, ha pues, elegido ponerse allí... ...y esta canción se la vamos a dedicar... ...al coro de los vikingos... ...por Gabri, aquí está Gabriel. ...grande, Gabri Guilla, grande... Compartir ahora, eh, compartir, que esto se tiene que disfrutar Esto lo tiene que conocer la gente Muy grande Gabri y, son los que el compa. Y, el pena, y ahora vengo yo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 La te da la vida, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Grande Gabri Guilla, muy grande. Aquí lo están animando para ver si canta otra. Aquí pasa adelante nuestra soprano del sur. Ah, mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y si empezando dos veces se fue para Magatarlo una semana de juega y perdió el conocimiento. Como no estaba deprendido, todo lo dieron por muerto y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Y no Tomando caña, le, le, le, le. no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. no ¿Será que no, no. Pero al cabo de un buen día, de haber desaparecido, se encontraron unos muertos, un muertecito desparecido. Le en un gran velorio, y le pagaron la novena, Y aquí todos, todos lo dieron por muerto, y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba tomando la... No estaba muerto, no no, no, no, no, estaba muerto, no, no, Y no, estaba muerto, no, no, no, no, resiste Murcia, José! ¡Bienvenido, José! ¡Bienvenido! Así resiste Murcia. Esto hay que compartirlo porque la violencia, la violencia y el odio se comparte y se mueve a una velocidad casi la velocidad de la luz. Pero esto es la alegría, esto es la indignación canalizada de forma pacífica, creativa, solidaria. Y debemos dar ejemplo, compartir cuando la es gente lucha pacíficamente. Con un sueño parecido no a amar. Y me pinta cara y la mano de azul. Y me improviso la vida en un cuento me, llevo. Y me Un sueño parecido, uno volverá a amar Y me pintaba la cara y la mano de azul Y de improviso la vida en un cuento me llevó grande Gabriel es grande sí o no allá donde haya protestas nos vamos a ir los murcianos apoyaros ya, ya veréis la que cómo cambia España rápidamente vamos vamos E con el ta, E con el ta. ta, ta, ta. Y ali ali diario, oh. ali ali ali ali ali se la llevó, ali ali, ali se la llevó, y ali, ali ali se la llevó. Ali ali ali se la llevó. ali ali, ali se la ali so, te de vaqueda da, te de vaca da, te de vaca toma, de vaca da, de vaca da, de Ni que estábamos solas, ni que te había dormido, ni que crecía la amapola, en lo gasto de tu pecho, tu pecho hecho la gloria, yo me fui para ti derecho y a sentarte mi memoria, tú me cubriste los ojos, yo me quitaba la ropa, para palomas que toco, vuelan en la coja, te ibas abriendo la sala, yo me quitaba la ropa, la flor de esa ropa era de aquella ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Que me corta la palabra y el entendimiento. Porque es la ropa que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que uno te ha sido soñando que aún me toca. Grande Gabriguilla, aquí resistiendo la gente de Murcia, 203 días seguidos, ¿eh? Todo Murcia. 203 días seguidos, la policía atrás, echándose una, una risa, también se están divirtiendo. No se han visto en otra. No se han visto en otra. Cuando vienen policías de fuera y le dicen que van a una protesta y ven esto... ...luego cuando regresará a su casa dirá... Pff, ...vaya ridículo... ...y qué bien me lo he pasado... ...porque Murcia, Murcia creativa... ...impresionante... ...lo estáis viendo eh, aquí hay un, un arte increíble... ...venga, seguí, Gabri, vamos Gabri, vamos Gabri... ...vamos a compartir para que siga Gabri cantando... yo el... Es que somos muy valientes, nos tiramos sí. a la piscina y luego pasa Yo voy a hacer la canción que, que hice por las vías, y ya. Con eso me despido ahí. ...ahora para cantar Gauri, la canción que dedicó... ...desde que era un niño cruzó esa vía ...mirando al suelo para no caer... ...y para no olvidarme de esa vida... ...se perdieron en el tren... ...ahora levanto bien la mirada de orgullo... ...para mirar valiente que sacrifican con sus vidas una causa que es tan suya como mía. Los que manejan los hilos de mi porvenir están mirando hacia otro lado, por donde viene el corredor, ya ve que no lo traen soterrado. Y es cierto, es cierto, te advierto que no hay muro que frene esta unidad que lo llamen pantallas de ficción o realidad, Murcia no se partirá, no se partirá. ¡Oh! Búscate un minuto para mí, para naufragar en mi barrio Mira los ojos de la gente y su dignidad, no han nacido en ningún despacho No pedimos algo nuevo, eso bien lo sabes tú, como el cuento de nunca acabar Donde siempre hay un bueno y hay un malo, pero aquí pierde mi ciudad porque somos hijos, somos padres, somos vecinos de barrios iguales, solo queremos verlo por mentiras, entre por abajo y no somos arriba. Oye no, es tan fácil de entender, aquí no se van dos monedas, luchamos con... Grande Gabri Guilla Murcia no se puede dividir Murcia no se puede dividir La canción del muro Esta canción la tenéis También en el canal de Youtube De Gabri Guilla ¿eh? Si buscáis en Youtube Gabri Guilla Luego La pondré en Twitter Si no también me lo podéis recordar Si veis que menciono De poner algo en Twitter Y no lo pongo Luego re -re -reco recordármelo Pero la canción de ...dedicada... ...a que a Murcia no se parte... ...Gabri Guilla... ...Gabri... ...de Gabriel... ...y Guilla de Guillamón... ...G-R-A... ...no... ...G-A-B-R-I... ...Gabri... ...y luego el apellido... ...G-U-I-L-L-A... ...Gabri Guilla... ...esto, fijaos... ...esto es lo que está haciendo... Este muro, lo que está haciendo, hay ahí. Higo. Si no, si te Y tu hermano bailando. Digo... Ahí, no, no. Carmen. Espérate, espérate, Carmen. Que te, que te, que te, no, que te tengo que decir algo. Sujétame a este momento, Jesús Hijo. Toma. Un momento. momento, momento, momento, momento, momento, momento. Venga, fins de más, la gente ya marchando en este ducentésimo tercer día seguido de protestas en Murcia, ¿eh? 203 días seguidos de protestas en Murcia. ¿Por qué? Pues por el muro, ya lo sabes, ¿no? Si no lo sabes, si no lo sabes, ya te lo cuento yo, fijaos la cantidad de policía que hay aquí, ¿para qué? Para proteger una obra maldita. Pero claro, hacen lo que le dicen, dicen, ve a la, ve a la obra, pues a la, a la obra... Ahora, no se han visto en otra, ¿eh? están aquí pasándoselo pipa. ¿eh? Eso puede ser un chiste de la protesta, ¿no? Ya sabéis que nos multan por comer pipas. Hay una multa a Paco en la que pone bien claro que eh, Paco estaba comiendo pipas y lanzando las cáscaras de forma desafiante. Pues mira, mira, ¿eh? aquí se lo pasan pipa. Está bien, está bien. Divertidos, divertidos, que... pero no queremos muro. Divertidos, pero no queremos muro. Que no, que no, que no queremos muro. Pues fijaos, me he incorporado tarde. Me he incorporado ya, probablemente, habré, habré comenzado a emitir a las 9 y 40. Y la gente ya a partir de las 8 ya viene a las vías, ¿eh? A partir de las 8 ya viene a las vías. Y eso... ...que hay, hay veces que hay personas que dicen... ...oye, ¿y, y no hay menos gente que antes? No, no te creas, ¿eh? No te creas. Y lo que sucede también es... ...que lo que sí que hay cada día es... ...más gente multada que antes, eso sí hay. Entonces, probablemente... ...algunas personas de las que son multadas... ...pues se lo piensan luego al venir. O cuando conocen a alguien de su entorno que ha sido multado... ...pues se piensa el venir, eso sí. Pero pese a la represión, la gente... ...sigue viniendo a las vías cada día... ...sigue viniendo a las vías cada día... ...hoy hay una presencia policial... ...mayor de la habitual... ...se ve que esperaban que hubiera jaleo... ...hay Susana, una de... de las grandes protagonistas también de estar ...de vuelta a la huerta, ahí tenemos con... ...su madre Juani... No, huertanicas ...luchadoras... ...que todos los días nos vemos en las vías... ...aquí somos una gran familia... ...iremos con o sin miedo... Exactamente, multa por portadas pacíficas, qué ironía, sí, sí, así es. Luego España, Sergio, va, va presumiendo de ser un país del primer mundo, ¿sabes? No sabemos de qué mundo, o sea que debe haber un mundo en el que solamente haya un país que sea España. Y entonces ahí España es el, el primer país de, de ese mundo. Saludo desde Querétaro. Mi, soy, soy hija de Murciano, me apellido Cayuela, ¿qué pasa? Pues pasa esta monstruosidad, que están construyendo esta monstruosidad, esta pasarela de unas tres plantas de altura para pasar un muro que está partiendo la ciudad en dos. Es decir, la gente vivirá, pues bueno, parte de su familia a un lado del muro y la otra al otro lado del muro. Entonces, la gente lleva en la calle 203 días seguidos, 200, o sea, tú imagina dónde estabas, intenta recordar, dónde estabas el 14 de noviembre. ...el 15 de octubre, el, el 10 de diciembre... ...el 7 de febrero, el 8 de marzo... El... ...da igual, estábamos todos los días en las vías... ...todos los días en las vías... ...así, así estábamos... ...todos los días en las vías... ...y aquí pues te muestro, muestro... ...esta horrorosa obra que están haciendo... ...esta pasarela está construida instalada encima de una acequia. Lo que vais a ver son los cimientos. Los cimientos no es algo que esté abajo, enterrado y tal. No, no, no, no. Es esto. Eso son los cimientos de la pasarela. ¿Te imaginas? Abajo está hueco, ¿vale? Abajo hay una acequia. Es decir, por ahí pasaba agua. Antes pues estaba descubierta y esto era huerta y entonces por esa acequia venía agua y la gente regaba la huerta. Cum Cubrieron, ...cubrieron la acequia, la, la, la taparon... ...hay algunas salidas con unas tapas... ...pero la acequia sigue estando... ...¿y qué han hecho?... ...dice bueno pues ponemos ahí... ...un poco de hormigón... ...lo atornillamos... ...y la pasarela hacia arriba... ...la pasarela hacia arriba... ...esa es la base de la pasarela... ...ahí lo tenéis... ...está denunciado a la fiscalía... ¿eh? ...está denunciado... Hay técnicos que lo han denunciado demostrando que esta pasarela pone en peligro la integridad física de las personas. Y los vecinos tienen vídeos de cómo la pasarela está construida de manera chapucera, chapucera. Falta un trocito, pues ponen un parchecito y a seguir construyendo. Saludos Jesús, David, muchos ánimos de Cataluña, muchas gracias David, muchas gracias. ...también Isa antes comentaba que el día 11... ...el día 11, la música, la música se va a Alcantarilla... ...una población que está junto a Murcia... ...y esa población está dividida en tres, tres partes... ...porque tiene dos vías... ...y allí los trenes pasan pared con pared de las casas... ...imagínate esta valla y acaba la valla... Y ya comienza la fachada de la casa y ahí el tren. Pues eso ocurre en la alcantarilla, en las tejeras. Y la gente pues, está luchando allí cada miércoles, cada miércoles sale a la calle. Y el día, el miércoles 11, que tiene en cuenta que este miércoles 4 en Murcia son fiestas de primavera, y el miércoles 11, pues a las 8 de la tarde, también en la alcantarilla. Y si Belindra luego, si me lo recuerda, mira, Isa, recuérdamelo. Isa, ¿vale? Recuérdame. Me dices, Cecilio, publica en Twitter para Cepilindra la vez que grabaste el paso subterráneo asqueroso que hay en Alcantarilla. Si tú me lo recuerdas, yo seguramente, no se me olvidará, y lo publico para que Cepilindra y el resto de las personas, Juanvi, el resto de las personas lo vean. ¿Vale, Isa? Cepilindra, con Z. Que ahora, fíjate que he, he dado incluso cursos en Sabadell. Y ahora digo, ¿cuál es el gentilicio de la gente de, de Sabadell? ¿Cepilindra? Ay, ay, ahí, ahí. Cepilindra. Bueno, la policía ya parece que se va. Parte, la policía. Claro, ya no hay música. Ya no hay música, pues dicen, nos vamos. Saludos, Quevedo. vedo. Muy buenas noches. Cecilio, envía fotos de la primavera. Sí, sí. Vamos a enviar fotos y vídeos. Aquí el alcalde está echándose flores, parece ser, ¿no? Está esta mañana en la, en la radio presumiendo. Cipelindra, ¿cómo es el gentilicio de la gente de Sabadell? Mira que me lo sabía. avisando a la gente que ellos se van pues la gente tiene también que irse eh... ¿Eh? sí eso sabadell pues no lo sé madre mía y Ahí tenemos también una huertana que déjate llevar, ¿eh? Déjate llevar. Cuando se escucha esa risa huertana, eh, tela, es que ahí se está cociendo algo. En la huerta, sí, sí. Cuando se ríe una huertana. Ahí tiene graves patas inventosas... Ahí, sí, sí, ahí se está cociendo algo. Fijaos aquí este grupo, vamos. aquí. aquí, ¿eh? Ah, vamos, vamos, vamos para allá, así. Cuando llegue por el tiempo, se pega ahí con el espátula. Aquí tenemos un túnel soterrado. Mira, mira. María, ¿qué? ¿Anda que... Sí, cuando se ríe así una huertana, es que aquí se estaba cociendo algo, ¿eh? Anda, anda. Mando la huerta. Todos los días. a Mañana. Oye, mañana una cosa. Mañana, mañana vamos a venir vestidos de huertano y de huertana. ¿Eh? Yo sí. sí. Yo sí. Yo sí. Yo, yo yo Yo vine muchísimos días con el chaleco huertano. ¿eh? Yo sí, no, pero yo mañana me he visto de huertano. Y dije de vestir de huertano todos los días. Yo sí, yo sí, yo me he visto todo. Por lo menos chaleco. No, no, yo todos los años me he visto de huertana. Claro, nos han saludado, nos mandado besos y todo. Que se iba, claro, claro. Si sí, es que nos quieren, si sí, es que no tienen que creer. Si no, es que nosotros somos buena gente. Nos tienen que creer la fuerza. Bueno, ¿Va a venir vestido de huertano? Eh, sí. sí pues, si así? Pero de huertano. Si encuentro todo el traje, sí. De huertano. De huertano. A medias, no. No, no, no. no. Si yo, no encuentras el traje, no te no, no, no. no Me faltan las alpargatas. Lo demás sí que lo tengo más o menos localizado. Y esta, y esta noche me tengo que coser unas ligas para que no se me caiga la media de esta. de hilo. que, que, que, que, que Cada año un sufrimiento. Con las medias. Con las medias ahí. Para llevar las medias ahí acumuladas no, no, abajo no, no, que parecen tobilleras, no, no, para eso no, no me las pongo no, yo, no, no, ¿sabes? No, no. ...te la pones bien o te oye, oye. Pues luego cuando vaya a casa tengo que, que coser unas una ligas... Eh, ...para ver si... El, ...para el, mi manico o para mí... Escucha, ...a ver María, cuéntame... ...en el, en el dobladillo que lleva... Sí. meter un, un, un, un elástico y ya está... ...y te ahorras de hacer ligas... ...eso lleva, las medias llevan un dobladillo arriba... ...tú le metes el elástico dentro... ...con un impedible... Con un impedible eh, las cosas y ya está. Hay que hacerle eh, con una, una tejerica un, un agujerillo, ¿no? Y... no, no si te lo lleva hecho. Ah, ¿ya lo lleva hecho? Yo creo que sí. ¿Qué me estás contando? Sí, no, si la sí, lleva. Lleva. Sí, todas. Yo creo que sí. Aquí descubriendo trucos de, de, de, de, de huertano, ¿eh? De, de, de, de, de huertano, que es para el, mañana. El traje típico de nuestra tierra. Pero vamos a ver, una cosa que yo durante muchos días estuve vistiendo aquí en la protesta el chaleco huertano, porque claro, ahí mezclé mi parte catalana mi parte murciana, ¿no? Porque cuando vas para allá, para el norte también, te das cuenta de que aquí gestionar mejor las cosas. ¿Qué es eso de tener una prenda tan cara en el armario y usarla una vez al año? Eso hay que usarlo más. Y Pero yo vine... El vine... No no, el... Pero el chaleco sí, la, la mantita... Sí. con ¿Cómo, ¿Cómo se llama la manta esa que se pone en la huertana? No, la, la manta esa que ¿La se, la manta. se pone... No, la, la manta. No, la manta. El ¿Manta? ¿Es manta, manta, manta, manta? ¿No es no, no es manta, es manta se puede venir perfectamente con la, con marca, la manta Anda que no habría venido bien en invierno Y no, que todo. no me venía aquí de Huertana <risa> Hay que ver Con lo que calienta el traje mira, El chaleco, me los, mira, mientras no Venía acolchado El chaleco me lo, me lo traía porque Es un poco impermeable y me quitaba el frío claro. ¿sabes? Ese elor Murciano lo claro, quitaba claro, claro, claro, claro que sí claro. Venga. Bueno, pues lo María Mañana nos vemos vestidos de Huertana ¿A qué hora va a estar por aquí? me voy a la a la procesión. Porque si acaso no voy a la ¿Qué de qué vida. qué procesión? La de la Virgen de la Fuensanta. Mañana hay procesión. Sí, señor, ah, no, no sabía a la eso, la a ver. La el día. A la misa no voy porque nunca llego. <risa> Pero eso es porque coincide grabando la, la huerta o, o es que bueno, siempre No, no, como... no siempre, va, siempre, eh, siempre. Ah, pues yo le veo. Fíjate. La misa empieza a las 10 de la mañana. ¿Eh? Y seguido la procesión de la a, Virgen. A esa hora yo, yo siempre estaba preocupado de encontrar todas las piezas del traje y nunca me enteré que había misa eh, Uf, que, en la catedral. Ahí encontraré. Sacan a la plaza. Esta tarde ha sido la ofrenda. Está todo lleno de flores allí ahora mismo. La ofrenda está así. ¿Y luego tiene que, que ir la Virgen hacia el monte? No, no, no, no, no. no. Es una procesión alrededor de, la, de por la. Pasan por la. Por la platería, Santo Domingo. Pregunto esto porque, para quien no lo sepa, por esta calle. Por esta calle... No, pero es en la romería. Sí, pero cuando... Vendrá por aquí. Eso es, pero yo sé que la tienen que llevar pero de nuevo se al monte. Se supone. se supone. Es que igual no lo llevan por aquí. ¿eh? Se supone. Y la gente que dice, la gente palmera, abierto, la gente palmera que dice que esto no es un muro, pues ¿por qué la Virgen no cuando, lo atraviesa? Por eso cuando pase la Virgen de la Fuerza Santa con toda la gente que vendrá de la ciudad, ¿eh? le enseñaremos la, obra, la nueva obra de arte que tenemos en la ciudad. Veremos a ver si la Virgen nos da un rodeo y hace el milagro de los panes y los peces. Y nos da el Estamos rodeo. Sí, sí, sí, Entonces ya, le hemos, ya veremos a ver. le hemos fastidiado. Sí. ¿Por qué no le interesa que vean todo esto? Sí. Es tan bonito que lo guardo para nosotros. No, si no, esta mañana había aquí tres muchachos allí ¿eh? que están hablando sobre esto. ¿eh? Y Juan se ha puesto a hablar con ellos para explicarle lo que es. Y se pone y dice, madre mía, dice ¿pero qué están haciendo aquí? Dice, si sí eso, sí eso es miro para arriba y, y, y me impresiona de verlo. Digo, está, ¿claro? está viniendo mucha gente Muchísima del centro gente aquí a, verlo, a mirarlo. A gente a yo, verlo. hoy también a mí me he topado con unas personas y le preguntaron, ¿ustedes son de este lado? Y dice, no, son, no, no, soy de aquel lado. Sí, pero es que ya, es la, la, la pregunta ya es, ¿de qué lado del muro eres? Sí, sí. es que... Sí. ¿Eres del lado Ay, del de, muro de, feo eres o... ¿Eres de la lado... Lado... parte sur o de la parte sí, norte? Sí, ahí, y dice, sí, no, yo sí, no, sí, eres de la parte sí, norte, ahí está, ahí está. Y viene la gente a mirarlo. Así, es verdad. A simplemente a mirarlo, a, a Ahora luego, que... luego una persona va a una oficina, a una entrevista de trabajo y tú de, dónde vives, pues en la parte del, del otro lado del muro. Uf, este me va a venir tarde todos los días, este me va a dar problemas. Sí, Venga, sí, quédate a sí, trabajar por allí, sí, sí, sí. por el lado de, de tu muro. Por ¿No? Sí, bueno, sí puede ¿Tiempo ser, al ¿puedo tiempo? Opinar, María, sí, ¿tiempo sí, al tiempo? Sí, sí puede ser, sí puede, puede ser. Tiempo? Sí, sí puede no, ser. Sí, una de nuestras poetisas, De las vías. Bueno, bueno, María. Mañana, ¿Dónde nos vemos todos los días? En, la yeah. vía. En, la vía? en las vías. ¿Dónde nos vemos todos los días? Yeah, yeah. En las la vías. Vía. Ah, ah, claro. claro sí. Tu nombre, Dite tu nombre. En carne. en carne y María, venga. María. Fins de más. hasta mañana. Pues todos los días nos vemos en las vías, ¿eh? Sí, sí, Jesús ya sabe, antes que yo. Sabía que todos los días nos vemos en las vías. Aquí aún quedan gente, quedan viaquingos. Nuestro viaquingo Darío. ¿Eh? Nuestro hijo viaquingo de Esther. Ya es Kira, ¿no? Pero está sueltecita. Mírala, qué graciosa. la ya, Aquí nuestra caninga. Kira. Nuestra can viaquinga. Oye, pues parece ser que tiene más confianza con, no, si con, Ro bien, con Rocío y... Mira, mira. ¡Ay, Kira! ¡Kira ¡Kira! Pues aquí estamos, ¿eh? Lo vamos a dejar en este punto. Saludos, Fonsanta. Vamos a dejar en este punto. Son 203 días. Hoy con los viaquingos. Mañana mando a la huerta. Mañana, pues no lo sé lo que voy a hacer, ¿eh? no lo sé, no lo sé. Quiero decir, si veis un perisco por la mañana, si veis un perisco por la mañana, es que, pues, eh, salvo que sean tan salvajes, que lo podrían ser, de, hacer, de ir construyendo un muro uno de los días más festivos de, de Murcia, que lo podrían hacer perfectamente, pero perfectamente, pero salvando eso, que sí que vendríamos rápidamente a mostrarlo. ...os lo mostraría otro vecino y estaría yo ahí difundiendo... ...el resto es porque, bueno, os mostraré, mostraremos... ...pues cómo transcurre este bando de la huerta... ...este día en Murcia... ¿Eh? ...el bando de la huerta que quedará a un lado del muro... ...a un lado del muro... ...tomate, vacaciones... ...tomate, pimiento y berenjena... ¿Sí? <risa> <risa> ...mañana tenemos fiesta, sí... José, es el día de la huerta, es, es un día festivo de la ciudad, de Murcia, no de la región, donde la gente, la gente que lo hace bien, porque luego al final cada cual va también a tener su bola, porque no es cómodo, se viste con el traje huertano, con el traje regional. El traje de la mujer es tan, también tan complejo llevarlo cada día, que muchas mujeres se visten con los zarahueles eh, ...del traje de, digamos, de hombre, ¿no?... ...y hay una, un desfile, hay un desfile de carrozas con, bueno, con animales típicos de la huerta... ...con, bueno, es mostrar, reivindicar, pues, cómo se vivía en Murcia hace unos siglos, ¿no? ...habrán dos clases de chorizos... ...porque en el bando de la huerta... ...hay carrozas... ...que, se, que tiran, regalan... ...morcillas... Eh, ...lechugas, coliflores... ...bueno, productos típicos de la huerta... ...y chorizos ¿no?... ...y luego estarán también los otros chorizos... ¿eh? Esos, esos, ...esos chorizos responsables del muro y de... ...y de... ...la pasarela... ...y que me disculpe ese embutido por pues, la comparación ¿eh? que pese a ser un ser ya inerte no merece esa comparación ¿eh? pero va, que me comprendáis pues esos chorizos también van ¿eh? esos también van que sí, que también van políticos honestos también, también van esos ¿eh? también. pero los chorizos que no se pierden una ¿eh? no sé, es como que le gusta la foto una cosa es... ...se ve que está... Hay diferentes clases de chorizo... ...y está el chorizo narcisista... ¿eh? que bueno, pues se ve que... ...que por aquí pues abunda, abunda... ...es una especie que todavía no está en extinción... ...aquí la gente lleva 203 días en Murcia... ...en la calle, pues para ver si... ...de alguna manera esta especie... ...especial... De, de, de, de individuo choricero ¿eh? con tintes narcisistas y, y sádicos pues esa especie de, se va extinguiendo ¿no? o si no pues, por lo menos va migrando a a otra zona donde se reúna con sus chorizos conocidos y creen chorizales privados ¿eh? ya que tanto le gusta privatizar porque creen un chorizal privado y que vivan ahí y nos deje a nosotros que no, que nos hacen meternos en berenjenales como este de estar 203 días protestando y oye pues eso, un terreno mirad si nos dijeran en Murcia oye, cedéis un terreno público para que se cree un chorizal y que ahí habiten todos los chorizos y no salgan de ahí, vamos yo creo que eso no hay que hacer ni referéndum eso a mano alzada. Salimos a los balcones y hacemos sí. Y del gesto tiembla el suelo en Murcia. Y si se produce un terremoto de 2,5 de Richter, eso es que sí. Que le cedemos el terreno a, a los chorizos para que creen un chorizal. Pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Mira, me voy a despedir... Pablo, ¿me acompañas a que nos despidamos con el mural? Porque hay gente que todavía no lo ha visto. Mira, si os esperáis, para quien no haya visto el mural, decidme si habéis visto el mural de la compañía de Mario. Decidme, yo sí si lo he visto, yo no. Está oscuro, ¿eh? Otro día lo mostraremos de día, pero... Decidme si lo habéis visto o no. Yo, de todas maneras, es un punto que me gusta ir, que me gusta ir porque... Es impresionante y además refleja esta lucha perfectamente. Isa dice que sí, claro, Isa, es que tú, tú estás en todas partes, Isa. Estás ahí en la Alcantarilla, en Murcia, en Perisco, estás en todos sitios. Buah, pues, Fra, Francesc, vas, vas a alucinar. Francesc va a alucinar. ¿Quién es el loco que quiere hacer esto en pleno siglo XXI? Si fuera uno solo... Y si, y si estuviera loco, el problema no es ese, el problema es que estará bien cuerdo. Eva, Eva baja, ¿dónde estás Eva? Eva, se te echa de menos Eva. Eva, se nos acaba de conectar Eva. Eva que está estudiando, ¿eh? está sacándose unas suposiciones ¿eh? y eso... Y mira que yo no soy ni de oposiciones ni de suposiciones, pero... Y ni de mi oposiciones ni de sus oposiciones. Pero bueno. Pues sí, de vez en cuando jugamos con las palabras. Mirad. Ahí tenemos el mural... ...creado por la compañía de Mario en un fin de semana... ...creo que fue el fin de semana... ...14 el 15 de febrero, más o menos, ¿eh? Se ve la imagen de un buitre... ...creo que sí se puede apreciar, ¿no? ...pese a la oscuridad... ...de un buitre saliendo... ...de la boca de, de una persona... ...y en el otro lado hay una frase... ...que dice... ...el grito del pueblo es el animal que romperá tus muros el rito del pueblo es el animal que romperá tus muros vamos a acercarnos un poquito más que lo podáis ver ¿sí? ¿se ve bien o no? casi ahí no, por supuesto francés aquí el 7 lo veréis mejor quien venga a murcia ya o sea, sabéis que día 7 murcia nos une aquí abajo también aquí abajo sí que podréis ver esto con más facilidad ¿Eh? Y fijaos, además, aquí una de las mazas es la dignidad, creo recordar que en la otra maza ponía empatía y en esta maza pone respeto. Y hay una frase, que espero que se pueda ver bien. La, Os la leo. Hay gente que lucha un día y es buena. Hay quien lucha un año y son mejores. Los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Exactamente, eso iba a preguntar el autor de la, de la, de la frase como tú decirlo, dice de Carmen Espectacular, ¿eh? Es espectacular Cuando vengáis de de Barcelona o de, o de donde sea que vengáis para acá, vais a alucinar Yo os digo que en un futuro se conocerá ya no Murcia, porque ahora mismo Bertolt Brecht ahora mismo se le está dando... Por el efecto halo, ¿no? Se le está dando mucho valor a toda la ciudad, pero toda la ciudad no está luchando, ¿eh? Aquí la gente que lucha es el barrio Santiago el Mayor y no todos los del barrio. El barrio El Progreso y no todos los del barrio. Barrio Mar, Pío, San Pío y no todos. El barrio El Carmen y no todos. El barrio del Infante y no todos, ¿no? ahora creo que se ve mejor. ¿eh? Siempre llevamos luces porque hay que poner luz donde los demás quieren poner sombra. Ahí lo tenéis para si queréis hacer una fotografía. A ver, me sitúo un poquito mejor para si queréis hacer una fotografía. Ahí lo tenéis. La fotografía se puede hacer con el botón bajar volumen y presionar el botón inicio. Se puede hacer la fotografía o se puede esperar a que me caiga yo. Ahí lo tenéis, ¿eh? Ay, se ve una camarita, una fotico hecha. Molve. Mañana será otro día, hace pilindra. Correcto. Mañana será otro día. No, vamos. Fijaos, eh. Tremendo, ¿eh? Mira, antes de que se nos vaya hace pilindra. Ahora que hay un poquito más de luz. Fijaos, eh. Empatía, correcto. En la maza ponía empatía. Antes lo dije de memoria. Fijaos en el mural. Y ahora creo que lo vais a ver mejor que antes. ¿Cierto? ¿Que se ve mejor? ¿Sí? Ahí lo tenéis también, ¿eh? Sí, queréis hacer una fotografía. Luego está el Periscope también para ver la repetición. Dale a pause. Por cierto, Periscope ha añadido... De forma más clara, antes lo tenía, pero era más confuso. El poder compartir el periscope desde un punto concreto, igual que se puede hacer en YouTube, por ejemplo. Quiero mostrarle a alguien el mural, estamos en el minuto, pues yo qué sé, será una hora y algo, ¿no? No lo veo en este momento, pero estaremos en una hora y algo. Ahí sí que lo, sí que lo, puedo, sí que lo podréis ver, ¿eh? yo en este momento no lo estoy viendo. Pero bueno, en la repetición, por ejemplo, puedes buscar el momento exacto y al darle al botón de compartir, al darle al botón de compartir, compartís justamente ese momento. Entonces, podéis compartir el perisco con la actuación de los viaquingos, con la actuación de garriguilla con el muro, o sea, con el mural, ¿eh? sin palabras, una patada. Pues la frase, el grito del pueblo es el animal que romperad un muros. Con esta imagen nos despedimos, ¿vale? Un fuerte abrazo. Es impresionante cómo estamos demostrando que la gente somos los medios, que no hace falta que los medios in, difundan intoxicando. Esto es información real de la gente para la gente. Y la gente difunde para que la vea más gente. Y eso es importantísimo. Fin de va. Hasta mañana. Un abrazo. Un abrazo.